Él, él, él decía, yo voy a matar a uno esta noche. ¿Quién decía? ¿Quién decía? Señoría? El matador, Iván Grullón Almanza. No, no dejaba dormir tranquilo la gente, tirando tiros. No, el papá vino aquí y me dijo, doña, y, su, y Kiko, su hijo. Digo yo, ¿qué pasó?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 Le caigo atrás, porque si dicen algo de ahí va, no ve, no. tú oye, ¿qué haces? Y le caí atrás, apagué la estufa que estaba cocinando, que me dijo que tenía hambre. apagué la estufa y le caí atrás a él. Cuando va a él, yo no soy ladrón, yo no sé de celular, entrégalo. Le dije, ¿por qué yo voy a entregar si yo no cogí nada? Y ahí mismo, ahí mismo, sé que me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 Y ahí mismo aprovechó y le dio el tiro en la cabeza. Queremos que se haga justicia a todos los vecinos, la familia y todo el mundo, porque eso da pena, como esa muchacha, está una mujer que trabaja para su hijo. Y mire arriba de ella, que sale la vida así como un perro. Haga justicia, por Dios.